¿Puedo ser el joint sponsor, el patrocinador conjunto de dos peticiones al mismo tiempo? Sí, sí, puedes hacer, mientras tanto cumples con los requisitos para poder ser patrocinador de dos personas. Um, uh, si, si no cumples con los requisitos, claro, no vas a poder porque se rechaza al instante. Uh, pero si lo puedes, si, si ganas... Todo, perdón, si ganas suficiente ingreso para poder ser uh, copatrocinador de dos personas, dos personas, personas mismo al mismo tiempo. Y si también tienes hijos, recuerda que teniendo hijos también. Claro, eh, importa los ingresos que tienes anuales, sí. tus taxes y los dependientes que tienes. Sí. Pero bueno, si esta persona tiene muchos ingresos, a pesar de que tiene o no tiene dependientes, pues sí puede ser sí. el joint sponsor de, dos, sí. veces, de sí. dos personas a la vez. Sin problema. Y recuerden que el patrocinador no se termina cuando ya llega a Estados Unidos el extranjero. Es muy algo cierto. bien importante sí, que muy... nos han estado preguntando. Sí, muy cierto. La responsabilidad del Joint Sponsor dura hasta que el extranjero que patrocinó se vuelve ciudadano estadounidense o pasan 10 años del... De ser residente, pero trabajando. Sí, o sea, sí, que sí. ha sido activo y ha estado trabajando. Y ha que cumple con 10 años de empleo, básicamente. 10 años, exacto. 10 sí. años de empleo sí. interrumpidos. Hasta ahí termina la responsabilidad del John Sponsor. Hasta entonces seguirá siendo John Sponsor hasta que se cumplan estas dos. Sí, y recuerde que si usted pide ayuda del gobierno, sí. el gobierno va a ir contra tu John Sponsor para que él pague, pues básicamente, lo que tú pediste eso Es muy importante que, que sepan todo sí, esto porque sí, sí. No, es, no es algo leve es el John sponsor, es muy importante que lean todo lo que, lo que se están, bueno, es básicamente un, contato, un contrato con el gobierno que van así a hacer. Así es, es sí. una responsabilidad sí. muy importante porque mucha gente dice, sí, me, me, me da los, los papeles y ya. No, sí hay que ser muy este, transparentes con el, la persona que les va a ayudar porque sí está, va a firmar un contrato con el John sponsor. Si este extranjero se vuelve una carga pública o pide un beneficio del gobierno, el gobierno no va a ir contra el extranjero, va a ir contra el ciudadano sí. que fue el joint sponsor, entonces hay que tener mucha bueno, residente, sí. hay que tener mucha atención de cómo se maneja eso para que ustedes no tengan pues, problemas más adelante. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.